Al Congreso de la Industria Cultural titulado La Economía de la Cultura, organizado en Barcelona por la Cámara de Comercio, el Ministerio de Cultura y la Comisión Europea, como antesala de la reunión de los ministros de Cultura de la Unión Europea, le ha faltado un debate. Sin duda por un despiste, sin duda por las prisas. El Simposio Ciudadano Los Beneficios de la Cultura querido ayudarles a paliar este despiste y ha invitado a algunos destacados representantes de las industrias culturales a participar en el debate faltante. El debate ¿Qué retornos para la cultura? Tenemos aquí a doña Dolores Hernández, representante de Promusicae, asociación de productoras multinacionales de música famosa por su trabajo de propaganda costeado en gran medida por el propio Ministerio de Cultura, como es el caso de su página web, que ha costado al contribuyente español en 2009 casi un millón de euros. Y Don El Niño Torquemada, en representación de la Coalición de Creadores, una coalición que a pesar del nombre no reagrupa ningún creador, pero sí la casi totalidad de los lobbies y de las grandes multinacionales del entretenimiento nacionales y de Estados Unidos se ha tenido en cuenta cuál debería ser el retorno social de las políticas públicas de apoyo a la industria cultural? No sé si me estoy explicando bien. Quisiera saber si entre los criterios para que la industria cultural pueda recibir recursos públicos, se piensa en algo más que en competitividad económica. Bien, vamos a ir a lo simple. Cuando se subvencionan unos intereses particulares legítimos, ¿se piensa de alguna manera en cómo eso debería revertir también sobre el interés público? Quisiera saber si entre los criterios para que la industria cultural pueda recibir recursos públicos, ¿se piensa en algo más que en competitividad económica? Bueno. Sí, claro, hombre, esto seguro seguro que sí, ¿no? Sí, casi bueno, yo creo que sí. No. Por ejemplo, ¿se ha discutido sobre la rentabilidad social del apoyo público a determinados modelos de la industria cultural? Perdona, es que... ¿Que si se ha discutido sobre la rentabilidad social del apoyo público a determinados modelos de la industria cultural? ¿Ustedes han debatido sobre cómo el dinero público invertido debería generar valor público? ¿Valor para el conjunto de la ciudadanía y no solo para determinados sectores? ¿Y sobre las repercusiones de este tipo de políticas en la construcción de ciudades socialmente inclusivas y sostenibles? No, ese tema me parece que no, no lo tocan. Me parece a mí que no... Bien, voy a ir a lo simple, sí. si les parece, vamos, creo que vamos. igual nos entendemos mejor. Cuando se subvencionan intereses particulares, siempre legítimos, ¿se piensa, han pensado ustedes, a, a sus, sus representados, de alguna manera, en cómo eso debería revertir también sobre el interés público? <risa> bueno, bueno, sí. Sí, sí, ya, ya entiendo. Te, te, te. Sí, pero... ¿Se ha discutido sobre la rentabilidad social de apoyo público a determinados modelos de la industria cultural? Esto creo que mi compañero lo puede hacer mejor, ¿no? Esta pregunta, ¿no? ¿No, no lo mejor no, vosotros? No, este tema nos no, lo tenemos un poco apartado, pero bueno. ¿Y se ha discutido sobre las repercusiones de este tipo de políticas en la construcción de ciudades socialmente inclusivas y sostenibles? Evidentemente, la construcción de ciudades... Cuando se subvencionan unos intereses particulares legítimos, ¿se piensa de alguna manera en cómo eso debería revertir también sobre el interés público? Se piensa, A ver, hombre, sí, sí se piensa en esto. Si no se piensa sí. en esto no se podría se hacer, piensa. ¿no?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 Quiero decir, ¿en este congreso se ha tenido en cuenta cuál debería ser el retorno social de las políticas públicas de apoyo a la industria cultural? Evidentemente, sí, claro, evidentemente. Evidentemente. Está cubierto de la creatividad, sí. Tal vez si les pregunto por debates más de temática europea, podamos entendernos mejor. ¿no? Quizás, sí, de Europa. Bien, de, de acuerdo. Europa, sí, sí. Uh, nos gustaría saber la relación que hay entre la promoción de la industria cultural y el acceso democrático a manifestaciones culturales diversas. Perdón, repetir? La relación entre la promoción de la industria cultural sí, y el acceso sí. democrático a manifestaciones culturales diversas, que nos pueden decir al respecto. <risa> perdona, sí, es que, por... es que sí. bueno, yo perdona, tengo un poco de jet lag, vengo de Valencia. Por lo que he entendido la pregunta. Sí, hay mucho que hablar <risa>